Bienvenido a un nuevo video, en este video te voy a dar 5 razones para estudiar informática en el siglo XXI. La primera razón para estudiar informática es decir que la informática es parte de todo lo que hacemos. En la actualidad debemos tener en cuenta que la informática forma parte esencial de la cotidianidad de las personas porque con cada uno de los programas que nos ofrece nos está permitiendo una comunicación mucho más avanzada que en los tiempos de nuestros antepasados la informática es un instrumento que se ha vuelto indispensable en la sociedad moderna ya que gracias a ésta se pueden realizar desde actividades simples como una tarea escolar hasta actividades complejas en grandes compañías y con tan solo un clic podemos estar comunicándonos con una persona hasta el otro extremo del planeta. La segunda razón sería que la informática permite hacer una diferencia positiva en el mundo, ya que la informática impulsa la innovación en las ciencias de ingeniería, negocios, entretenimiento y educación. La tercera razón sería que la informática ofrece muchos tipos de carreras lucrativas, los empleos de la informática se encuentran entre los mejor pagados y tienen la mayor satisfacción de trabajo. La informática es muy a menudo asociada con la innovación, esto a su vez es la clave para la competitividad nacional. Las posibilidades de desarrollo futuro se espera que sean aún mayores de lo que han sido en el pasado. La cuarta razón sería las oportunidades futuras de la informática que no tienen límites. La informática es uno de los campos en que es casi imposible predecir lo que sucederá después. Por esta razón, no podemos ni siquiera comenzar a imaginar todas las maneras en que puede hacer una contribución a la misma. Y esto puede hacer el trabajo de su vida ser emocionante y real. La quinta y por último es, los puestos de trabajo de informática están aquí para quedarse independientemente de donde se encuentre. En realidad, hay más puestos de trabajo de informática que las personas calificadas para ocuparlos. La oficina de estadísticas laborales dice que la informática tiene el mayor potencial de nuevos puestos de trabajo hasta el año 2014. Si se tiene en cuenta el crecimiento esperado en la informática, es fácil ver que las compañías simplemente necesitan más talento. Y ese talento, ese talento lo tienes tú. Así que gracias por ver este video, te invito a que te suscribas y te animo a que estudies informática y vamos con todo.